Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a mostrar la manera de ingresar el dato de las calles a nuestro lugar del hecho a partir de una búsqueda. Como vemos en esta pantalla hay un legajo con los datos mínimos y necesarios para, carga para ser cargado pero vemos que el lugar del hecho está incompleto. Como pasaron las horas y yo pude recabar esa información ahora me toca actualizarlo así que voy a modificar y voy a ingresar la calle del lugar del hecho. Desde el momento en el que empiezo a escribir, el sistema me va a ir dando opciones de las calles que yo puedo estar buscando. ¿sí? Esa es una manera de ingresar el dato. Y otra manera es a partir del motor de búsqueda. Desde este botoncito Buscar se va a abrir una ventana, el cursor va a estar posicionado en ese campo vacío, entonces yo voy a poder ingresar una palabra que sepa esté contenida dentro de la calle que estoy buscando. No hace falta que sepa el nombre completo de la calle, con una palabra basta, para que el sistema me largue un listado de opciones y a raíz de ello elegir la que corresponda en este caso voy a elegir Juan B. Justo y sí o sí debo apretar este botón seleccionar para que el dato se traslade acá arriba si yo no realizo ese paso este dato no se va a trasladar a la vista del legajo entonces sí o sí necesito que la calle esté seleccionada ¿sí? para poder pasar a la otra pantalla ahora sí acepto el dato se trasladó, termino de completar mis datos y mi información una vez guardada ya, está, ya va a estar actualizada.